tener la experiencia el año pasado no, no pude por X razones y me gustaría estar con las personas de aquí para integrarnos y saber más de ellos y que ellos sepan más de nosotros es, es lo único